Bueno, pues 107.2 frecuencia modulada, rtvfuturo.com, llega el doctor amor Juan Bustamante. Hoy es martes, es 21, ya es primavera y vamos a tratar un tema muy interesante, por lo tanto lo primero darle la enhorabuena. Juan, bienvenido un martes más. Hola, muchas gracias. Bueno, pues bienvenido en este primaveral día del mes de marzo Sí, qué bonito, las flores, el tiempo bueno, Exacto. las alergias, qué bonito uh, Eso es lo peor, a mí ni me lo cuentes que, que ya mismo bueno, estamos Bueno, pero ahora viene, ahora viene la época más bonita que es la Semana Santa Eso sí, la Semana Santa es muy bonita, es un tiempo en primavera muy festivo por donde quiera que lo mire, porque después llegan romerías, llegan también ferias a partir de bueno, ahora. Bueno, nosotros como buenos andaluces, pues vamos de fiesta en fiesta, claro. De que fiesta en sí. fiesta, claro que sí. Lo primero que tenemos la Semana Santa. Pero bueno, lo primero que tenemos nosotros, Juan, es saber lo que hace la gente a la que le gustas, ¿no? Ese es el tema que nos trae ¿Eh? hoy. Sí, hoy vamos a hablar de la, lo que hace la gente que le gustas sí. y la semana que viene haremos lo contrario, lo que hace la gente a la que no le gustas uh -huh. Vale, pues bueno, hoy hablamos en positivo y la semana que viene pues un poco en negativo así, Eso es Así que bueno, ¿qué hace esta gente a la que le gustamos? ¿Qué señales nos dan? ¿Cómo podemos intuirlo? A ver, hay mucha gente que siempre me ha preguntado esto, que oye, ¿cómo sé que le gustó a esa persona? Y le digo, pues mira, hay que fijarse en varias cosas. Uh -huh. Lo primero, hay que fijarse en que sea una persona que te demuestra más que te dice. O sea, una persona que tú estás viendo que hace cosas y que no está todo el tiempo regalándote del oído oído porque es que me gustas, porque es que quiero verte, uh -huh. porque es que te echo de menos, porque es que no sé cuánto. Que no te diga el que te echa de menos y que quiere verte, sino que sin decirte nada, te dé la sorpresa y se presente en tu trabajo, por ejemplo, Vamos. a buscarte, a tomar algo. Cosas así. Digo, eso es una señal importante porque te dice que esa persona realmente sí que está teniendo interés, porque ya sabemos que es muy fácil desde el móvil, desde cualquier sitio poner, tengo ganas de verte, te echo de menos. Eso lo hace cualquiera en cualquier momento. Sí, y además la palabra luego se la lleva el viento, Juan. Exacto, entonces por eso digo que siempre hay que darle mucho más importancia a lo que la gente hace y no a lo que dice. Entonces hay que fijarse si esa persona realmente está a eso. Como yo digo, si es una persona que se le ocurra, o sea, oye, que esta persona mmm, se lo está trabajando y me está demostrando que realmente tiene interés. No me está diciendo muchas cosas bonitas y luego pues mucho decir, pero poco hacer. Entonces esa es una de las señales muy claras que hay que tener primero en cuenta. Luego, que otra sería que, que esa persona también te está, eh, digamos, está volcándose contigo. O sea, está poniéndole muchas ganas, está haciendo muchas cosas, está eh, apostando por ti. Eso también es importante y sobre todo también está pensando, o sea, se está, está siendo una persona empática, que está pensando también en ti. Eh, Oye, yo voy a hacer esto, que esto le gustaría... Y a mí me gusta ya me lo hicieran Y yo sé que a él le va a gustar O a ella le va a gustar uh -huh. Entonces lo voy a hacer Entonces también eso es importante Una persona que dice Mira, pues se está acordando de mí Se está poniendo en mi lugar Y eso me está demostrando Que realmente sí que va, va con ganas y con interés Pues eh, eso también es una, una forma de demostrar eh, Juan, y si se interesa por lo que... Bueno, por ejemplo, que tú lo que has dicho Va tu trabajo a... A, en esos minutitos que tienes de descanso tomarse algo contigo si se interesa también por tu trabajo qué haces, cómo lo haces a qué te dedicas ¿no? exactamente, eso es otra cosa también muy importante eh, que veas que es una persona que se preocupa por tu vida es decir, que dice oye, y cuéntame, cómo te ha ido bien el trabajo y oye que, cuáles son tu, tus miedos que, cuéntame, qué es lo que te preocupa ...o qué piensas hacer o qué te gustaría hacer... ...también, por supuesto, una persona que tú ves que se interesa... ...por cómo te va, porque es lo que te pasa... porque es lo que tienes pensado, porque es lo que quieres hacer... ...¿sabes? Entonces cuando te vas dando cuenta de que esa persona... ...realmente te quiere conocer y le estás gustando... ...porque se está preocupando por ti, por tu vida y por tus cosas... Uh -huh. ...no por cómo estás, no por, por lo que tienes... ...no por si tienes dinero... ...o no por dónde vives ni estas cosas... ...sino es, ¿eh? oye, pues esta persona... ...veo que tiene interés en mí... ...de uh -huh. interés de, de verdad... De, ...de saber de mí... ...y de querer estar conmigo. Conocer también... ...tu entorno, tus amistades... ...tu familia, punto importante, ¿no Juan? Hombre, eso tarde o temprano... ...es fundamental... ...porque uh -huh. si se supone que estáis empezando a conoceros... ...y estáis apostando por una futura relación... ...o posible futura relación evidentemente hay que mirar todos los campos y hay que decir, bueno, también tendré que conocer a sus amistades, por supuesto que luego ella también conozca a las mías, y tendré que integrarme en su círculo y en su vida. Es que es así, y esto además esto hay mucha gente que, que no está dispuesta. Eh, me llama la atención porque dice no, yo te quiero conocer, pero yo no quiero salir con tus amigos ni contigo, tú sales por los tuyos y yo con los míos, a ver, alguna vez se puede hacer. Uh -huh. Pero es como... Quiero conocerte, pero no quiero eso mismo. No me quiero integrar mucho en tu vida. Y eso no es así. Si vas a conocer a alguien, te gusta y tienes intención de seguir adelante, tarde o temprano te tienes que integrar en su mundo, en su vida y esa persona es el tuyo. Exactamente. Por eso decía Juan que ese interés también es importante en conocer a tus familiares, a tus amigos, poquito a poco, por supuesto, como hemos dicho siempre, Juan. Sin prisa. Eso, pero eso sin prisa, sin prisa. <risa> sin prisa. <risa> pero sin pausa. Hombre, tampoco vas a estar con una persona un año y no vas a conocer ni a tus padres, ni a tu hermano, ni a, Tampoco es eso. Uh -huh. Ni al primer mes, pero tampoco un año, a su debido tiempo. Uh -huh. Pero es eso, ¿eh? yo siempre digo que lo mismo que cuando es lo contrario que es la ruptura, que te tienes que ir desintoxicando de tu ex. ...quitándote de su vida, quitándose, saliendo de su círculo... ...pues aquí es lo contrario... ...aquí te tienes que ir integrando poco a poco en su vida... ...en sus amistades, en su círculo, en sus cosas... ...entonces es así... ...y una persona que le gusta, que es de lo que estamos hablando... ...pues es lo que va haciendo, poco a poco va viendo... ...que tiene interés, que tiene ganas, que se va integrando... ...que hace por, por estar en tus cosas... Que no le importa conocer a tus amistades, que no le importa quedar con tus amistades y salir. Y es como eso, como diciendo, oye, que yo me quiero adaptar a tu vida, tú te adaptas a la mía, pero yo también me voy a adaptar a la tuya y estoy dispuesto, o estoy dispuesta a eso, a ir metiéndome poquito a poco en tu vida. Uh -huh. Juan, um, otra señal podría ser que, bueno, pues eh, que busca puntos en común y se interesa también en, en nuestras, digamos, aficiones, eh, en nuestras conversaciones. Sí, eh, también puede ser una persona que, aunque no comparta lo que te gusta, o sea, aunque, digamos, no le guste lo que te gusta, pues decida acompañarte, claro que sí. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo hago fotografía. Pues a lo mejor eh, alguna un día me dice no, yo es que el tema de fotografía la verdad que no me interesa mucho. ...y yo le digo, bueno, no pasa nada... ...yo mañana me voy a hacer fotos de paisaje y a lo mejor me dice... ...bueno, mira, pero si quieres te acompaño... ...oye, pues eso es muy bonito... ...porque te está diciendo, yo en una fotografía me da igual... ...pero aún así voy ahí contigo por estar contigo... ...entonces cosas así, eso eso es lo bonito... ...integrarse y es decir... ...aunque yo esto no lo haga, o no me guste o no me interese... ...voy ahí, pero por eso, por intentar... ...estar contigo, que es lo que me interesa... Uh -huh. ...eso claro, es una señal muy importante, es muy bonito... Y cuando alguien hace eso, está claro que sí se le ve ganas y se le ve interés de verdad. Juan, hay un tema que hemos hablado alguna que otra vez. El tema de los mensajes, el tema de los WhatsApp. Si vemos que nos responde, bueno, no, no tiene por qué ser rápida rápidamente, pero que, que muestra un interés. También esto puede dar una señal de que no, de que le gustamos a esa persona, ¿no? Hombre, esto, como estamos en el modo esta semana positivo, uh -huh. pues sería, trasladándolo al WhatsApp y todo esto, cuando ves que es una persona, pues que te pregunta cómo te ha ido el día, qué estás en el trabajo, cómo estás, qué estás haciendo. Cuando tú le escribes, normalmente te suele contestar pronto. Ya sabemos que hay veces que no se puede, porque está en el trabajo o lo que sea, pero que se vea que hay fluidez en la conversación. Uh -huh. Se ve que la persona... ...hablar contigo, que tenéis conversación... ...incluso que te llama también es importante... ...que sí. te da sorpresa y en vez de escribirte... ...te llama y le dice... ...hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ...pues nada, le puedo hablar un ratito... ...que oye, ¿cómo te ha ido? Tal? Y, ...pues mira, yo aquí en casa, no sé cuánto... ...entonces sí, ahí ahí claro, exactamente... ...una persona que le gusta, pues eso, te escribe... ...te llama, incluso te manda fotos... Uh -huh. eh, ...fotos de esa persona... ...te manda una foto, mira, pues yo estoy aquí... ...comiendo y tomando una foto a lo mejor... ...con el plato cosas así... Ahí también se nota muchísimo, que ya contaremos la semana que viene todo lo contrario. Pero siempre lo he dicho, que el WhatsApp es muy buen radar, que te dice si a esa persona le interesa o no le interesa, claramente. Uh -huh. Y en este caso, si le gusta, pues te vas a dar cuenta que sí, porque te está preguntando, te está escribiendo, no todo el día, porque ya digo, tenemos cosas que... Sí, por supuesto. Pero sí he hecho... da, si te das cuenta por el WhatsApp de que se interesa, de que si tú, por ejemplo, le dices, como me ha pasado a mí con alguna, eh, cuando me han estado conociendo, he dicho, pues mira, pues yo salgo a trabajar a las nueve. Y han tenido el detalle bonito, la verdad, de decirme a las nueve menos cuarto. venga, que ya vas a salir, ya te queda poco. Uh -huh. Y me han escrito. Y digo, oh, pues mira, se ha acordado. Entonces, ahí sí, se nota. Y esas cosas son las que, si te dicen que esa persona tiene interés de verdad. Uh -huh. Y otra forma también de interés, si un día te ve un poquito todo, mm, eh, con un aspecto un poco más decaído, un poco más triste, sin de mucho interés, pues, bueno, porque se interese, porque te ocurre, ¿no? Claro, también, también. Eh, una persona que te ayuda a levantarte, que te, digamos, cuando te ve más decaído o decaída, que está ahí apoyándote, hombre, claro, eso eso es muy importante. A mí eso, a mí eso me gusta mucho, cuando una persona te apoya, te ayuda y te empuja a salir hacia adelante, eso es importantísimo uh -huh. y eso claro que sí, eso te demuestra también claramente que le gustas o le interesas a esa persona de verdad porque si no si no sería todo lo contrario, si tú dices oh, hoy me he levantado y me duele mucho la cabeza y ahora esa persona durante el día no te pregunta oye, ¿qué tal? ¿cómo llevas la...? ¿te duele la... ¿sigue doliendo la cabeza? ¿o cómo estás? ¿estás mejor? Si no te preguntas eso durante todo el día bueno. pues con mucho interés no tiene, porque sabe que no estás bien, que te pasa algo y si no se ha preocupado por cómo te encuentras pues lógicamente está claro Juan, ¿algún apunte más sobre el interés? No, yo creo que, que con esto es lo más importante y fundamental. Creo que con esto se ve claramente, a modo de resumen, pues eso. Que una persona que te está escribiendo, que te está preguntando, una persona que se pone en tu lugar, una persona que piensa también en ti, en lo que te pasaría, una persona con empatía, vamos, como se suele decir. Y una persona que estás viendo que te apoya, te ayuda, te entiende y sobre todo te demuestra las cosas más que decirte, pues si sí es una persona que, que le gustas o por lo menos le interesas en el buen sentido así que yo creo que esto son señales muy claras cuando me han dicho oye, pero y le gustaré y le digo, pues bueno, fíjate en lo que hace más que en lo que dice y, eso, y con eso tendrás la respuesta así que eso uh -huh. es lo que hay que hacer que cuando se esté conociendo a alguien veamos qué es lo que hace y veamos mmm, también cómo lo hace cuándo lo hace y cuánto lo hace. Y ya con eso sabremos si realmente le gustamos o no le gustamos. Exactamente, Juan. Bueno, pues, ¿hacemos un poquito de popurrí de todo? Pues yo creo que eso, que la señal más clara es, como he dicho, fijaros en lo que hace más que lo que dice, uh -huh. fijaros en si se preocupa por vosotros, si te demuestra cosas más que decirlas, y poneros, como siempre le digo a la gente, digo tú ponte en el lugar de que a ti esa persona te gusta, tú qué le harías y qué no le harías. Y esa persona te está haciendo eso o no te lo está haciendo como tú lo harías o no lo harías, ya sabes la respuesta. Por eso cuando dicen le gustaré, uh -huh. digo, pues tú piensas y tú se lo harías. Si tú se lo harías es que le gustas. Y si no, pues es que no le gusta ya está. Un poco verlo desde el otro lado siempre muchas veces te da muchas pistas. Uh -huh. Juan, pues muchísimas gracias y la semana que viene pues eh, nos vamos al lado opuesto. ¿Qué? Sí, la semana que viene se da cómo saber eh, cuando no le gustas a esa persona. Hemos dicho cómo saber el sí, pues a la gente que no le gustas hará las cosas que comentaré la semana que viene. La semana que viene más, así que muchísimas gracias Juan, una semana más. Feliz semana por cierto y bueno, pues Igualmente. el próximo martes nos volvemos a encontrar aquí. Gracias, Ahí estaremos. Juan. Hasta el próximo martes. Un abrazo.